Acá tienes una oportunidad de negocio altamente rentable. Comienza hoy tu negocio de trenzado de cabello con Canecalon, desde casa y sin experiencia. Incursiona en este negocio y se pionera en ofrecer este tipo de servicio. ¿Sabes por qué es tan rentable aprender esto? El trenzado con Canecalon se ha convertido en una tendencia en la mayoría de países del mundo gracias a los peinados hermosos y coloridos. Es una excelente oportunidad de aprender una habilidad y empezar a cobrar por ello ya que la inversión solo es en tu conocimiento, el cual te servirá para toda la vida, los materiales son muy económicos y podrás comenzar a facturar rápidamente. No necesitas experiencia. Comienza con poco dinero. Estudia a tu ritmo. ¿Qué aprenderás? Trenza sencilla. Trenza campesina. Trenza corazón con balaca cola alta con trenza sencilla, trenza de lado, trenza sencilla con cola, cola alta con bombas en canecalón, trenzas africanas. ¿Qué vas a lograr? Aprender una habilidad que está de moda y demandada por muchas mujeres. Aprender a realizar varios tipos de trenzas, hacer que tus clientes y amigos estén a la última moda en cuanto a tendencias de peinados y cobrar por ello. Podrás tener libertad de espacio para trabajar, puedes hacerlo a domicilio, en tu salón de belleza o en casa. Realizar trenzas y recogidos para hacer peinados que mejor se adecuen a cada tipo de rostro y las facciones particulares de las personas. ¿Quién será tu guía? Desarrollado por Mary Fernanda Pérez profesional en el área de la belleza, con más de 5 años de experiencia realizando trenzas con cabello canecalon y peinados para toda ocasión y fechas especiales, actualmente tiene su propio centro estético en la ciudad de Medellín, Colombia y comparte todo su conocimiento y experiencia con sus estudiantes. Tengo mi propio centro de belleza y estética en la ciudad de Medellín hace más de tres años. Solo si adquieres hoy nuestro curso llévate también de regalo bonos extras. Comience ahora y disfrutar de un mega 75% de descuento, que es por tiempo limitado. Obtener el descuento de 75%. 100% Garantía de satisfacción de 7 días. Si pasado 7 días nuestro programa Trenzas con Canecalon no cumple o supera sus expectativas puede solicitar el reembolso y lo haremos sin hacer ningún tipo de preguntas. No tienes absolutamente nada que perder. Empieza ahora mismo. Y conviértete en una profesional capacitada.